En Berser, la armadura homónima es una arma de doble filo, que otorga fuerza y agilidad, pero enloquece al usuario, que ignora sus heridas. Creada por el enano Hanar, estas características no son ajenas a la mitología nórdica. En ella, los enanos crearon objetos increíbles incluso para los dioses pero, cuando tenían como destinatario un humano u otra raza, era un regalo envenenado. Por ejemplo, la espada de Ainslieff producía heridas incurables, pero solo podía envainarse de nuevo si se mataba a alguien. El anillo en Baranao permitía encontrar oro, pero fomentaba la codicia y el aislamiento, provocando muerte entre familiares que ansiaban tal tesoro. Esto se debe a que, originalmente, los enanos eran unos espíritus que siempre se debían evitar.